¿Qué estás mirando? Para almorzar ¿Pero no hay comida en la casa acaso? Sí, pero hay que ver las ofertas del día <risa> De repente por ahí sale más rico que lo que he cocinado Bueno, bueno hemos ah, llegado al Jockey Plaza Con mi linda mamita que se está corriendo de la del video Vamos a hacer, bueno, vamos a terminar las compras navideñas Son como las 12 de la de mediodía de la, y hay, de, la media noche. de la medianoche Y hay un montón de gente Así que esperemos que las colas en el... En la caja no sean tan tan largas. Y bueno, y de paso vamos a ir al, al Converse porque me han regalado patillas y tenemos que recogerlas. Y mi mamá sigue viendo comida. Estamos en desigual porque mi mamá quiere ver algo Y les había contado por Instagram de que vamos a hacer un blog de tips para compras navideñas en estos días Que hay un montón de gente Hay un montón de tráfico, un montón de gente, un montón de todo Pero hay precios increíbles, 50% de descuento y ofertas y rebajas muy buenas que hay que aprovechar Así que si quieren conocer ofertas, eh, tips para poder comprar chévere en Navidad en estos días Vamos a ver qué onda Chicas, ustedes que les encanta H&M, ya saben, colaboren, por favor. Bueno, no nos dejaron grabar dentro de H&M, pero ya hemos comprado unas cositas. Lo que les recomendamos es siempre ver dónde está en la zona de ofertas y rebuscar bien entre todas las cosas, porque aunque aparezca el tumulto o lo más feo, siempre hay cosas simpáticas y ¿Sí o no más. De todas maneras, tienen que revisar bien, rebuscar bien. Así que es tip número uno y ahora vamos a ir a Converse a ver zapatillitas lindas. Mi mamá sigue con hambre. Vamos a comer acá uno. Algo, algo. Bueno, sigamos comprando. Estas son las dos opciones Esta es la clásica Y esta es una nueva Miren el detalle Hermoso Esta es la clásica De verdad que me gustan las dos También bien chéveres ¿eh? Siempre quise tener estas pero estas están lindísimas y acá también tienen el detalle si vienen al jockey esos chicos que acaban de ver son los portachones así vi en un video hoy día justo que te ayudan a cargar las bolsas así que si no vienen con nadie, están solitas y ya saben a quién llamar, mira ahí. Ese y este de acá. Bueno, perdón por ese corte abrupto, pero tuvimos que salir del Yoque al toque porque el tumulto de gente estaba llegando y ya iba a ser imposible bloquear un poco ahí. Pero vamos a seguir con los tips. Los he ido pensando en el camino. Conseguirte una mochilita así. Yo soy adicta a estas mochilitas porque son súper amplias y muy cómodas Esta por ejemplo es de Lanis de París, la tengo hace dos años Y caben un montón de cosas, es muy muy amplia aunque parezca es chiquita Y les aconsejo llevar o este tipo de mochilas o las mochilas más grandes para poder meter lo que compre y no estar cargando las cosas Lo que les conté de los portachones esa es una cosa nueva que vi en Facebook y efectivamente se te acercan los chicos, tienen sus gorras de Papá Noel y obviamente es todo para que sigas comprando obviamente te acompañan y todo, no me parece una muy buena iniciativa otra cosa que les recomiendo hacer ahora en estas fechas es que vayan temprano a los centros comerciales por ejemplo si abren a las 11, estar ahí a las 11 para ser la primera en llegar y la primera en salir que después la fila para pagar son enormes y ahí también pierdes un montón de tiempo si vas en la mañana y piensas almorzar en un centro comercial, sé si es que tienes presupuesto, supongo que irás a un restaurante. Y para eso te recomiendo sacar, eh, separar una mesa cuanto antes porque, como nos pasó a nosotras, había una lista de espera de una hora. Entonces imposible porque en esa hora puedes regresar a tu casa y comer. Entonces no es la idea. Pero si vas al food court también anda con tiempo porque me imagino que las colas van a ser... Infinitas Nunca les mostré lo que estaba vistiendo Miren esta ternura de chompa Es muy linda Justamente para ahora Y bueno, como en Estados Unidos es Ahorita invierno, obviamente las chompas y las casacas navideñas Son un furor Pero acá, ¿en qué momento te lo vas a poner? Así que ahora, como el clima está horrible Aproveché y me lo puse Y bueno, les conté de que Converse me había Regalado unas zapatillas Acá las tengo, se las voy a mostrar bueno, ya las vieron en el video, pero más, más cerca, miren. Miren el efecto medio holográfico ahí. Son totalmente blancas y acá atrás también tiene. Son de la nueva colección. Es simplemente Cover Soul Star. Son las, digamos, tradicionales, pero con un tonito diferente. Y para las interesadas, esto cuesta 239 soles. De verdad que están muy bonitas y es algo diferente para usar. Bueno, y gracias Converse por este gran regalo. Soy amante de las zapatillas y siempre había querido Converse blancas. Justo caen con mi, con mi estilo. Así que gracias. Yo quiero cenarlas. Otra cosa que amamos las mujeres para ir de compras son los descuentos. Los 2x1, los 50% de descuento. Las cosas gratis y baratas. Así que apenas vean una tienda que les guste y esté en descuento... Entren y chequen qué es lo que hay A ver si les conviene Comparen precios con tiendas parecidas Porque si sí, hay grandes cambios Chequen también el material Si es que lo vas a usar o no Y hay veces que los descuentos son descuentazos Y valen la pena comprarlo Especialmente si tienes una hermana y es dos por uno Pero si no existen el compra este par Y el segundo 50% de descuento Entonces es muy chévere ¿Quién me escribe? Me gustaría mostrarles lo que he comprado Pero... Como todos en mi casa ven los videos, entonces es imposible mostrarlos. Pero vamos a hacer un video navideño el mismo día de Navidad. Cuando abramos los regalos, lo que vamos a comer, etc. Pero antes de eso, esta semana justo que viene voy a subir un video de retos y de juegos que hice con Trevor. Y voy a hacer un castigo muy muy feo, así que creo que está muy divertido. Van a aprender también un montón de cosas porque van a hacer preguntas navideñas, todo relacionado a Navidad. Así que espero... Que lo vean y le den mucho amor y bueno, esos han sido los tips que les puedo dar es algo muy básico, pero que quiero compartir, ya saben, vaya temprano a comprar, por favor y traten de comprarlo todo en un día porque no creo que quieran regresar a comprar nuevamente los malls que van a estar horribles, así que espero que sea útil este video para ustedes, fue un poco improvisado, al toque nos fuimos al yoke para terminar de comprar lo que teníamos que comprar y aproveché en grabar este pequeño vlog que ha terminado en mi cuarto pero nada, así son las cosas, así pasan, así que espero que, que lo hayan disfrutado y nos vemos muy prontito en el nuevo video navideño. Chao.